Soy el reverendo José Roberto Peña Nazario, actualmente pastor en la iglesia de Danlí Central y estoy en Honduras y he estado desde el 2001 como misionero procedente de Puerto Rico. He sido testigo del desarrollo de la misión desde el 1998, aunque la misma comienza en el 97 cuando eh, ministerios globales envía a un misionero para esta gestión de desarrollo eh, dicho desarrollo ha tenido el respaldo de el Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe así como de la Iglesia Metodista del Caribe y las Américas agencias de la Iglesia Metodista Unida, conferencias anuales así como iglesias particulares que han estado acompañando a los hondureños en el desarrollo de la misión Inicialmente se comenzó el trabajo en cuatro departamentos de Honduras y dentro de esos departamentos las iglesias han ido proliferándose, pero asimismo también hemos logrado llegar a otros departamentos. Actualmente tenemos presencia metodista Unida en seis de los 18 departamentos de Honduras. Pero no únicamente se ha enfocado el desarrollo de nuevas congregaciones, sino tratando de hacer un evangelismo integral sin desconocer las necesidades del pueblo hondureño. Es así como ha habido un gran énfasis durante este año, durante estos años, tratando de ayudar en dos áreas específicas, sobre todo en el área de la educación y en el área de salud con nuestros recursos. En términos del de desarrollo congregacional, al día de hoy contamos con 21 congregaciones distribuidas en los seis departamentos que anteriormente me referí eh, y también eh, ha habido un desarrollo en el liderato de la misión muy marcado. Al día de hoy la mayor parte de los pastores son hondureños. La misión está dividida actualmente en tres regiones y los superintendentes de esas tres regiones también son hondureños. Agradecemos el acompañamiento que las agencias, las conferencias, las iglesias locales han tenido para con los hondureños en el desarrollo de la misión y esperamos poder continuar con ese apoyo de cada uno de ustedes. Está a nuestra disposición a continuar desarrollando la obra de Dios en Honduras con el acompañamiento de cada uno de ustedes.